Bueno, volvemos porque ya tenemos conectada nuestra primera invitada desde la ciudad querida de Rosario. Hoy hablamos con Ramiro, pero vamos, volvemos a Rosario. Porque tenemos conectada a María Emilia Barbieris, que será la vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNR. Buen día, Mili. Más conocida como Mili. ¿Cómo te va? Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas Bien. Yo escucho bien. Tengo, creo que un poquito de delay, pero escucho bien. Listo. No, sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, buen día. Qué, qué emoción para todos. Eh, ¿Cómo fue esto de... que fuiste seleccionada para hacer la vice decana? Bueno, les cuento. Primero, gracias por invitarme, un placer para mí. Sobre todo, bueno, dime que... Eh, de, de, de, un poco de pueblo y me parece que también... Eso como mensaje, ¿no? Andas, como, como empezar por ahí. Sí. Yo soy de Magiolo, una ¿Eh? localidad muy chiquitita. Eh, he tenido la posibilidad de, de venir a Rosario a estudiar Llega. y Llega. toda mi carrera acá en la universidad. ¿Eh? Mirá, y oh, y, y sí. bueno, estuve trabajando. Yo escucho, ¿puede ser que se escuchen otras voces? ¿O no? Sí, puede ser. ¿En <ríe> los ah, Bueno, no pasa nada. No, yo porque no sabía si era yo o era un problema no, mío. No pasa nada. Eh, nada, eso, contarles que, que vine acá a estudiar eh, Derecho en el 2008 y, y bueno, después ya me quedé, empecé a hacer mi carrera acá eh, La verdad es que dentro de la facultad yo pasé por otras secretarías Tuve otras experiencias de gestión eh, Me tocó, empecé eh, siendo secretaria de Extensión Universitaria eh, Después fui secretaria estudiantil Luego secretaria de concursos, carrera docente, bueno, en planificación académica y acreditación, y, y bueno, y finalmente llegamos acá este desafío, todavía no asumí, asumimos ahora el 16, si bien fue la elección, eh, que bueno, ya fue conocida, por la que todo también el mundo se enteró, o ustedes también se enteraron de, eh, de este desafío, y, y bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas, la verdad que las elecciones acá, no sé si todos conocen, eh, son indirectas, digamos, nosotros tenemos cuatro claro. claustros, los, los estudiantes, los docentes, los graduados y los no docentes, eh, y no es que todos eligen, sino que eligen a los representantes que nos eligen sí. en esa asamblea. Así que, bueno, fue así, digamos, mucha emoción, eh, no, no, no, no dejo de pensar que es una gran responsabilidad, eh, pero bueno, estoy obviamente muy contenta y muy feliz por este desafío. Eh, me encanta porque es una sensación de ser elegida. O sea, que la gente dice, bueno, che, esta, esta chica sí es capaz, la vamos a elegir. Eh, tal cual, tal cual. Eso de la elección también tiene mucho, ¿no? Por eso ese día se vivió también con mucha emoción. Eh, bueno, había leído también, o sea, que arrancaste, primero no querías, no sabías si meterte en este mundo, por ejemplo, de, de la militancia, todo eso, y después te metiste y no saliste más. Es así, es así. En un, eh, creo que eso también pasó un poco por casa. Eh, nada, eh, obviamente eh, milité en una agrupación estudiantil, como ustedes leyeron. Eh, al principio me costó un poco tomar esa decisión porque bueno, en, en casa a veces esto de que, che, no te vas a dedicar a estudiar, no te vas a recibir, no. Bueno, eso hablé mucho con mis padres <ríe> en su momento, como, como me decías vos recién, que leíste en la nota. Eh, y, y bueno, nada, fue confiar, saber qué era lo que yo quería, eh, obviamente teniendo siempre mis objetivos, que era alcanzar mi título primero y recibirme, eh, pero, pero bueno, en ese trayecto ir haciendo, digamos, todo este camino también que me sirvió mucho, que me formó un montón, me dio un montón de herramientas, que fue la militancia estudiantil. Eh, yo tuve la posibilidad de ser consejera directiva como alumna, y también consejera superior, entonces, bueno, ahí uno tuvo, digamos, una visión de lo que es eh, mi unidad académica, que es la facultad, y también eh, toda la universidad, digamos, ese consejo que superior a todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario. Me imagino que conoces la facultad de Derecho, pero del salón más chiquito, a, ¿hasta dónde están los libros? Todo. Todos, todos los pasillos, todos los recovecos, es cierto. No, y esto que les contaba al principio de, de haber estado en varias secretarías también me, me permitió tener una visión un poco eh, amplia con estos lugares. Eh, bueno, la verdad que, que también todo ese recorrido creo que ayuda mucho en, en entender desde distintas aristas y distintas perspectivas cada una de de las funciones, de las partes de la universidad, de los claustros, de las necesidades de los claustros. ¿Y qué? ¿Tenés alguna idea o cómo va a ser tu algún proyecto o algunas ideas que tengas de, de tu gestión, de tu próxima gestión? Nosotros lo que sí estamos ahora trabajando mucho eh, relativo a todo esto, ¿no? De, de, de estas cuestiones, obviamente estamos ahora armando todo el gabinete, eh, va a haber algunos cambios en el gabinete y eso es lo que estamos como terminando de, de delinear eh, antes de, del 16, que es donde, bueno, asumimos y ya empezamos todos a trabajar en esas funciones. Eh, y como una de las primeras cosas que, que sí tenemos que hacer, que bueno, que un poco ya la arrancamos eh, y es como el primer desafío, ¿no? bueno, es una cosa digamos, muy, quizás técnica de, de informática, pero nosotros tenemos un sistema hoy de campus virtual en donde te alojadas cada una de las áreas y tenemos que hacer una migración que es muy importante hacia eh, comunidades, ¿eh? que es otro, digamos, otro servidor, eh, pero que en realidad eso tiene que ver con que eh, es un sistema que está validado y que, bueno, de la importancia, digamos, de estar dictando las clases ahí, de tener ese soporte eh, Que va a ser recontra importante y es todo un proceso porque nosotros todos nos acostumbramos a, a estar en un sistema y son todas las cátedras que están trabajando en nuestro propio campus virtual Y bueno, tenemos que hacer esa migración eh, Así que bueno, una de las cosas que tengo que resolver en pocos meses hasta julio eh, es eso por la importancia, digamos, que tiene y por la necesidad también que tenemos de estar eh, dictando estas clases en, en un sistema que está validado también y que, bueno, eh, hoy no lo estamos haciendo y no lo estamos cumpliendo. Entonces, eh, como te decía, ya si bien lo arrancamos, eh, hay que juntarse con cada cátedra, hacer ese, ese, ese traspaso, bueno, eh, va a ser una tarea, digamos, que, que tiene que ser ya. Sí, si bien, por ejemplo, no, no, no te tocó estudiar virtualmente, pero sí te estabas, eh, viste parte, ¿cómo fue ver eh, la, esa, el colegio vacío? Sí, recuerdo, a mí eh, me tocó dar clases virtuales. Y fue como nosotros en ese momento, yo era secretaria estudiantil, en plena pandemia veníamos acá a la facultad porque obviamente tendríamos que resolver cómo... Eh, levantábamos la facultad a la virtualidad y lo hacíamos rápido para no obtener clases, para no perder mesas de exámenes. Eh, y bueno, en el medio de la, del aislamiento teníamos ese permiso para, para poder venir a la facultad, poquitos, recuerdo, éramos tres. Eh, nada, y todo vacío, era increíble, las aulas, una desolación, duran, así durante mucho tiempo. Eh, pero bueno, la realidad es que logramos encontrarnos también en lo virtual. Eh, lo hemos hecho, creo, y digo, lo digo humildemente, pero la verdad que ha sido una gran tarea eh, que se ha podido llevar de, de manera efectiva porque no hemos perdido mesas de examen, porque se reprogramaron absolutamente todas, porque en dos meses eh, ya los turnos de exámenes estaban funcionando muy bien, por un calendario inclusive adaptado nuevo. Y las clases, no recuerdo ahora el tiempo, pero no tardaron más de tres semanas en... En, en ya seguir dictándolas, digamos, creo que inclusive fue mucho menos. Eh, obviamente que, bueno, imagínate que no todo el mundo tenía eh, acceso al campus virtual, entonces hubo que hacer en la magnitud de alumnos que nosotros tenemos, accesos para todos, linkearlos a todos, o sea, fue un gran trabajo, pero que, bueno, dio sus frutos porque, como te digo, en, en ese 2020 que fue muy complejo para todos, eh, eh, esto de, de, de que nuestra misión, ¿no? De dar clases y, y tomar los exámenes, se pudo complementar muy bien. Qué bueno. Eh, y en cuanto a vos, ¿cómo fue esto de... esperabas tantas felicitaciones, tantas notas, todo lo que provocó eh, que te hayan de, declarado vicedecana? Nada, no lo esperaba, Estoy, bueno, comento siempre ahora es esto, lo que me pasó el después, la cantidad de mensajes que recibí, eh, inclusive, bueno, también reconocimiento de, de mi lugar, de mi pueblo, de, de compañeros míos de facultad, eh, gente que transitó conmigo la universidad, eh, recordándome, quizás muchos de ellos yo no me acuerdo, pero todos contándome qué habían compartido conmigo, y la verdad es que noté eso, mucho amor, recibí mucho amor, estoy muy contenta por eso. Y, y digamos, muchos mucho sentimientos que noté genuinos, digamos, un montón de gente que efectivamente eh, se alegró un montón, que me ha visto, que me ha visto todos estos años que les contaba desde, desde que entré acá, eh, transitando distintos espacios, vinculándome con distintas personas que quizás hasta yo no recuerdo, sí. y que ellos sí, y que me han manifestado, digamos, su alegría y, y su amor este tiempo. Así que no sé si, eh, si te toque decir qué me, qué me gustó más, digamos, si haber sido elegida vice o todo lo que pasó después. <risa> me quedo con todo eso que pasó después, que, que realmente fue hermoso, realmente, realmente. Todavía me pasa hoy. Y bueno, y eso creo que también es un motor, ¿no? Y, y algo que nos llama, a, bueno, ahora cumplir eh, con todas las ganas y con todo el, el empeño y la responsabilidad esta función eh, por toda esta gente también, que, que bueno, espera de uno que, que se ha alegrado, pero que también uno, eh, por toda la sociedad y por esta universidad que también eh, es de todos, porque todos pagamos impuestos para sostenerlo, tenemos que hacer lo mejor posible. Así que ahí está mi compromiso. Bueno, Mili, eh, te mando un beso enorme, todos los éxitos para todo lo, lo que se te viene y todo el trabajo y una orgullo claramente para, para mi querido pueblo y tu querido pueblo. Bueno, sí, muchas gracias por la nota, yo valoro un montón que me hayan convocado y sobre todo esto de decir al final eh, que como vos, como yo, digamos, hemos eh, nacido en Maggiolo, nos criamos y, y bueno, y, y cómo con esfuerzo, eh, uno teniendo las metas claras, hacia dónde va, eh, poniéndole esa energía y el cuerpo, las cosas suceden. Digo, hoy vos también tenés un rol protagónico y está buenísimo lo que estás haciendo y cada uno desde el lugar donde estamos... Eh, creo con eso, ¿no? Sabiendo lo que queremos y metiéndole y metiéndole, metiéndole y cayéndonos, pero metiéndole, eh, las cosas se logran. Así que, como me tocó a mí, creo que a cualquiera de los que está viendo este programa y, y, y todo el mundo, digamos, puede conseguirlo eh, proponiéndoselo y yendo atrás de esos objetivos. Así que, eso para cerrar nada más y agradecerles de verdad el haberme convocado. Bueno, muchas gracias, Mili. Un beso. Que la pasen lindo. Bueno. Hernán creo que, no sé si sigue ahí o no. Ya se fue Hernán. Pero bueno, vamos a ir a un tema musical y después una pequeña tanda y ya volvemos de más de La Segunda Mañana.